Siempre. ¿Por qué? No sé, porque además en tercero y en tercero y en cuarto tenía costumbre de estudiar cada día en un sitio diferente. No sé por qué era, y mi padre, fíjate que me decía que, que no, que tienes que estudiar siempre en el mismo sitio, que, que eso es una locura. <risa> además, que estorbaba, ¿no? Porque te imaginas de donde era la cocina, mi madre con la máquina de coser, y yo, mamá, puedes parar, ¿no? Porque te tienes que ir toda una habitación, o mínimamente en la salita con la televisión. Pero es que yo, sinceramente, me con... me... Ay. me concentraba mucho más por ahí. Y un día mi padre me dijo, mira, vamos a prepararte esto, esto y lo otro. Porque la verdad es que mi padre también me ha ayudado bastante, me ha dado como unas pautas a seguir. Que si el hábito de estudio, que si los horarios, que si reforzar asignaturas, aunque eso no lo sigo. La concentración me ha dado un disco de relaje. <risa> Viene de maravilla. Y me puso esto y también... Me dio otra cosa, me puso una silla realmente cómoda, que eso sí que lo veo es ¿Ves? Como te la de cómoda, te apalancas en el sillón y no haces nada, no haces nada. Entonces lo suyo es lo gustito. ni mucho ni poco. Y tener ordenado todo, por lo menos para mí es...